Y la generosidad es eh, también antídoto directo para una enfermedad que es muy común, que es la enfermedad del apego o de la codicia. ¿No? Y recientemente estaba leyendo un poquito de la historia de este país maravilloso. Uh, ya que parece que tengo un cierto karma de estar aquí. Me pongo al otro lado del planeta y algo me jala de una y otra vez. No, no me estoy quejando. Pero me tocó educarme un poquito, ¿no? Y estaba leyendo y en uno de los textos eh, dice que en los archivos de la, de la conquista aquí. Eh, Cortés, eh, eh, antes de encontrar a Moctezuma, estaba dando mensajes, ¿no? Que, que el rey me encargó de conocer, de conocerle, así que yo tengo que llegar, ¿no? A la ciudad. Y aunque Moctezuma le estaba dando regalos que esto es para ti, ahora ya te puedes regresar a tu casa, ¿no? Y Cortés en uno de los mensajes le dijo, le comentó que nosotros eh, los españoles aquí tenemos una enfermedad del corazón que solo se cura con oro. Oro, oro. Así dijo. No, no lo estoy inventando. <risa> es su historia. <risa> Lo pueden averiguar. <risa> ¿No? Y esto indica un, una medida de autoentendimiento bastante alto. ¿No? Y, sin, y ta, a la misma vez era su manera de tratar de explicar ¿no? qué estaba sucediendo. Que nosotros tenemos una enfermedad aquí, ¿no? Y ya que lo vivimos o entendimos como algo que necesitamos para la vida, porque si tienes enfermedad de corazón, no, si no lo curas, te mueres, ¿no? Que no vamos a salir, salir sin curar esto. Y por lo tanto, vamos a seguir quitándoles su oro. ¿no? Es una manera muy como muy clara de expresar la relación que desde largo tiempo estamos teniendo con productos físicos, con sustancias materiales, ¿no? con objetos. ¿No? Y si el acercamiento es que yo lo necesito porque tengo una enfermedad y solo me curo con esto, esto indica ya una cierta relación ...con las cosas... ...con los objetos... ¿no? ...y cuando estamos hablando de ser... ...seres espirituales... ...o tener un compromiso... ...con un camino espiritual... ...el espiritualismo... ...¿es una palabra? ...la espiritualidad... sí mucho mejor, al menos esto no es un ismo... <risa> ...la espiritualidad... ¿no? ...y el materialismo no pueden ser más distintos hay dos maneras de pensar que nos podemos curar la enfermedad del corazón que tenemos lo curamos con oro etcétera o lo curamos ¿no? ¿Cómo? Con la espiritualidad, amor, cosas que no sean físicas, ¿no? Que es el dharma básicamente. ¿no? en este contexto. ¿Mm? El materialismo y la espiritualidad constituyen dos respuestas a la pregunta básica, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo curo la enfermedad de corazón que tengo? ¿No? Son dos respuestas muy distintas. ¿No? Y cuando estamos tratando de contestar esta pregunta con cosas, por lo tanto, no lo estamos tratando de resolver aquí. ¿No? Y lo aprendemos, nosotros aprendemos a tener este acercamiento desde la infancia. ¿Infancia? Infancia. Ustedes son muy, muy... En Puerto Rico, si digo algo que no es cierto, una persona siempre la espalda se pone muy recta y quieren interrumpir. Y yo sé de inmediato que esto no era bueno aceptan, son muy tolerantes. ¡Gracias! Muy bien. La, la, ahora no, ya no me recuerdo. Infan, infancia, infancia. ¿Cómo lo aprendemos de la infancia? Un infante está llorando. ¿No? ¿Cómo se llama esto que te le das? Sonaja. Sonaja. Ah, sí, está bueno. Sonaja. Sí. Una sonaja. Lo voy a escribir por fin. <risa> le damos una sonaja. No buscamos porque llore. Llora. ¿Eh? Llora. ¿No? Es que llora, llora, llora. Ya no sabemos qué hacer. ¿No? Y le dimos al, al bebé... No aquí te lo voy a resolver que míralo, míralo, míralo, no hasta que le distraes y es fuera de su alcance, estimulas un deseo, especialmente nosotros los infantes, no apenas nos desconectamos de un estado de integración total con la madre. Estamos en este estado recién desconectados y lo que no tenemos, no, vamos, ¿no? Esta separación se vive, ¿no? Y la sonaja, la sonaja y, ¿no? Y se extiende la mano y la damos la sonaja y queda, experimenta esta sensación muy transitoria de reintegración con su entorno, ¿no? Y así aprendemos que tener un deseo que se cumple es muy agradable. ¿No? Aunque cuando estábamos llorando, cuando el infante era llorando, era porque tiene gas, o quiere comer, o, o lo que sea, no sabemos. ¿No? Pero le enseñamos desde la niñez ¿no? que la experiencia de adquirir es lo que tú quieres. Esto es lo que te va a sentir feliz. ¿no? Y funciona. Funciona. Se calla. ¿no? Y porque para nosotros es muy eficaz, seguimos haciendo esto. Y míranos ahora adultos. Con las muchas sonajas. Sí las muchas zonajas de distintas, distintos colores y una versión más nueva de la zonaja. <risa> <risa> no se sientan culpables. <risa> sí, este parece bastante nuevo. no <risa> Y la relación que nosotros tenemos con las cosas, se convierte en otra enfermedad del corazón. ¿No? Y esto vemos en nuestra relación muy personal de apego con lo que tenemos. Y es precisamente la misma dinámica que estábamos platicando ayer con las personas. Lo necesito para ser feliz. Es la impresión que tenemos. ¿Hay alguien que, que no experimenta esto? Lo experimentamos. Forma parte de nuestra experiencia. Y esto es lo que vemos en nuestra vida personal. Pero todos los problemas sociales tienen la misma raíz que nuestros problemas personales. Todas, todas. No pueden, no pueden encontrar un problema social que no comparte raíces con los problemas personales. ¿No? Y todos los problemas sociales, si los analizamos, los podemos analizar muy adecuadamente usando las mismas categorías de emociones delirantes. ¿No? Y creamos una sociedad, una cultura pasado ...en nuestro propio manejo personal... ...de nuestras emociones. ¿Me lo creen? Hay una... Di, ...dime un ejemplo de, de un problema social. Violencia. Violencia. ¿Tiene una raíz que no encontramos... ...entre los klechas, No. ¿Otro? Pobreza. ¿Tiene una, una raíz... ¿Dónde? En la codicia, en la ignorancia que no reconoce la interdependencia. Que pensamos que yo te puedo quitar lo que tienes y tú vas a estar bien. O yo puedo ignorar el estado en que tú estás y yo voy a estar en una sociedad muy buena. ¿No? Es ignorancia y codicia. ¿No? Pero ...que vamos creando estructuras... ...que los mantienen... ...pero vienen de aquí... ...no... ...toda la historia de la conquista... ...puedes resumir en este dicho, creo... ...que los españoles llegaron... ...con una enfermedad de corazón... ...que solo pensaban que iban a curar con oro... ...y después, ¿no?... ...puedes analizar lo que... ...no, siguió después analizándolo de acuerdo con las emociones y la manera de interpretarlas, vivirlas, manifestarlas, aplicarlas, ¿no? Y ya tienes una sociedad, ¿no? Cuando miramos esta relación personal que tenemos con las sonajas diversas, no, lo vemos en la sociedad en que vivimos, ¿no? que se llama el consumismo, no vivimos en una sociedad en que si, si alguien vendría de otro planeta y observaría nuestro conducto, también pen, pensaría que los seres humanos todos tienen una se supone que tienen una enfermedad del corazón que solo se cura con iPhones. <risa> Etcétera. <risa> y sería una, una observación bastante inteligente. ¿No? ¿Es así? ¿Y cuáles son las consecuencias de aplicar esta emoción y crear estructuras para cumplirla? ¿No? Los científicos nos dicen que en los últimos 30 años nosotros, los seres humanos, consumimos una tercera parte de los recursos naturales del planeta. En 30 años. Porque la velocidad del consumismo y la rapidez de dar nuevas versiones y más productos, ¿no? Y además que esta cultura de consumismo y el nivel económico se va con la globalización, se va subiendo. Así que vamos integrando otras sociedades que también están buscando esta misma resolución de su enfermedad de corazón. Y más y más personas están metidas en esta misma búsqueda de cosas y más cosas y más cosas. ¿No? Y por lo tanto, ¿no? tenemos esta idea colectiva de que tener más cosas va a ser más felicidad. ¿no? Y aún si tenemos la sabiduría de entender que no es cierto, de todos modos seguimos consumiendo. Un cierto nivel de con, consumción, consumación, consumación, consumo, ojo. consumo, con, de consumo, ¿no? es necesario, porque somos seres hechos de materia, de material, y para mantener este organismo mate, necesitamos material, ¿no? Necesitamos, ¿no? Taparnos cuando está hace frío. Bueno, para vivir en la sociedad necesitamos taparnos. Punto. <risa> Pero, ¿con qué nos necesitamos tapar? ¿no? ¿Necesita ser colorado? En términos de la necesidad, llegando a este nivel, no importa de qué color es. No necesita tener cierto color necesita tener ciento, cierto nivel de eh, cal, calefacción, de calentarnos, ¿no? O si es sombrero, necesita tener cierta capacidad de, ¿no?, bloquear el sol. Esta es la necesidad, ¿no? Y definitivamente necesitamos comer, ¿no? Necesitamos comer, ¿no? Y en, en, en los textos sánscritos siempre describen una comida rica, que es una comida que tiene 100 sabores distintos. Si tú en tu plato hay 100 sabores distintos, esto sí es comida saborosa. ¿no? Pero pa, para mantener el cuerpo no necesitamos 100 sabores distintos en la comida. Tiene que ser nutritivo. ¿No? Comida básicamente es medicina que nos mantiene el cuerpo. Esto es como si miramos con, ¿no? con una mente desapegada si sí necesitamos estas cosas físicas. ¿No? Si trabajamos para el bienestar de la sociedad vamos a necesitar luz. Y quizás vamos a necesitar ...el internet. ¿no? Y así vamos. Podemos agregar cosas... ...que en realidad sí necesitamos... ...para llevar a cabo... ...las metas altruistas que tenemos. ¿Mm? Lo que nos indica es que... ...sí necesitamos tener... ...una relación con cosas. No podemos decidir... ...que ya no me voy a involucrar... ...con nada... Cosas con el nivel material de la existencia. Aún Milarepa cuando se fue a la cueva tenía una relación con el nivel material. Comía, muy poco pero sí comía. Y estaba tapado ¿no? la mayoría del tiempo en una tela blanca. Sí. Sin embargo, ¿cómo nos relacionamos con las cosas? Viene de la mente. Viene de nosotros mismos. ¿No? Y la pregunta es, ¿es posible tener una relación saludable con las cosas? ¿Cómo? Esto es la tarea de definir precisamente cómo logro transformar mi relación con las cosas. ¿No? ¿Por qué es importante hacerlo? Hay dos porque o dos categorías de porqué. Uno se tiene que ver con nosotros, el otro se tiene que, que ver con ¿no? todo lo demás. En nuestro caso, estar tratando de conseguir felicidad en las cosas, si nuestra relación con el material, con las cosas, básicamente constituye en son fuentes de mi felicidad, ¿no? que en el proceso de adquirir me voy a sentir mejor y mejor, me mejor, mejor. ¿no? Puede ser una búsqueda de una experiencia de placer. Puede ser que estamos tratando de crear una identidad o lograr o expresar un lugar social, un estatus social con las cosas. ¿No? Y nosotros los seres humanos... ¿No? Si conoces bien una sociedad, muy fácilmente puedes mirar la, la ropa y empezar a distinguir. En la India es increíblemente fácil. Miras, ¿no? Si es seda, una. Si es algodón, otra. Los colores, la. Y ustedes, estoy segura que saben leer, ¿no? Las señales de, ¿no? del lugar social mirando, ¿no? Como las otras personas se visten muchas veces. Y nosotros también usamos la ropa para ¿no? articular una identidad que tenemos, ¿no? Y esto es completamente superficial. Y buscar un sentido de nuestro autovalor, el valor que tenemos en la ropa, y buscar una una experiencia de felicidad en las cosas que compramos. Hay un, un cuento eh, en que hay un tío que perdió su llave frente a la casa, y era noche, y estaba debajo de la lámpara en la esquina, y viene un vecino y le pregunta, «Eh, hey, tío, ¿qué tú haces?» no Mira, perdí mis llaves, las estoy buscando aquí. Y, ¡Ah, qué padre! Te ayudo, ¿no? ¿Y de, dónde la, las no, perdiste? Bueno, frente a mi casa. Y, pero, ¿por qué estás buscando aquí si las perdiste frente a la casa? Bueno, es que no hay luz frente a mi casa. Aquí sí hay luz. Y esto es una otra descripción excelente de lo que nosotros hacemos con las cosas. Aquí hay una lámpara. Mira, estamos rodeadas de cosas nuevas, en la versión nueva, interesantes y colorados y saborosos y bla, bla, bla. Déjame buscar mi placer y sabiduría y satisfacción y confianza y bla, bla, bla en esto. Mientras aquí no mora. Las llaves no están aquí. Están en otro lugar. ¿No? Y cuando nosotros mismos, ¿no? aún en pasos pequeños, aún si no construimos toda una vida alrededor de esto, pero mientras vamos buscando y tratando de llenar o curar esta enfermedad del corazón con estas cosas, más lo hacemos, más... No, lo está, no estamos mirando el problema principal. ¿no? Y más estamos comunicando a otros, en la familia, en nuestra comunidad. Que si sí, al tener más, yo voy a ser más feliz y voy a ser mejor persona. no Definición de mejor, no hay que ver, pero que las personas mejores tienen más. Tienen más, obviamente. ¿No? todo esto estamos comunicando a otros ¿No? y si damos el mensaje a los hijos que necesitas tener más para ser feliz hay que ver si les estamos ayudando en la vida o no, ¿No? el problema con las cosas no mora en las cosas las cosas, el material es completamente inocente. No llegaron y nos dijeron, ¡Ah, vete conmigo, yo te voy a hacer feliz! Es nuestra mente que es la peligrosa. Las cosas no, no son culpables. Y por lo tanto sí es posible cambiar la relación que tenemos con las cosas. ¿No? El desapego no constituye principalmente en quitarnos de lo que tenemos. Es sanar esta relación. ¿no? Y unos pasos que podemos tomar para que nuestro consumo sea responsable para nosotros, para que no nos engañamos y también para que sea responsable en términos del impacto en la sociedad, pero también en el medio ambiente. ¿no? Porque cada vez que tú compras una, no se, no se sienten, si compras el nuevo iPad y tenías ya el anterior, ¿dónde vas a poner ese anterior? ¿A dónde va a ir? No, porque no es solamente que estamos adquiriendo cosas nuevas, estamos desechando todos los anteriores. Y esto no se ve porque en la orientación de consumismo, la el enfoque es en lo que me falta. ¿No? Y por lo tanto, aun si tienes mucho éxito en adquirir, la orientación siempre es en lo que no tienes. ¿No? En vez de estar enfocado en, en lo que ya sí tengo, en los recursos y la riqueza, la riqueza que ya sí tengo, el consumismo es siempre una búsqueda de lo más allá. Del más, más, más. ¿no? Y los deseos, el deseo ¿no? es infinito. ¿no? Buda lo describe como tomar agua salada. No, no nos podemos saciar. ¿no? Nos deja con más sed. ¿no? Porque en realidad es nada más este momento de alivio que ya no carezco esta cosa ya lo tengo ¿no? pero el enfoque está en ¿no? las cosas y no aquí ¿no? y mientras más tenemos ¿no? más se agranda el círculo de lo que tenemos más la circunferencia que toca lo que no tenemos se agranda ¿no? y más seguimos insatisfechos ¿No? Deseo, perseguir una vida de deseos o de consumismo es la receta para una vida llena de insatisfacción. ¿No? Porque el momento de comprar perdura así. ¿No? Y todo lo demás... ¿no? Y así estamos ¿no? construyendo una cultura muy equivocada en términos de lo que puede dar de felicidad. Y a la misma vez, el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente ¿no? es enorme. ¿no? Cuando la comida que comemos, ¿no? ahora tenemos esta tendencia de comer lo que es conveniente. Tenemos vidas muy rápidas, agitadas. Así que las preservativas son muy útiles porque tú lo puedes tener, ¿no? Puedes tener comida meses que no se putrefacta y tú puedes comerlo. Abres la lata y lo comes. O el paquete. ¿Cómo es posible que productos comestibles no se echan a perder en meses? Están llenos de Productos químicos, obviamente, y lo lees y es obvio, ¿no? Y el desecho, ¿no? Y las preservativas, la, los pesticidios, ¿no? Todo eso tiene un impacto, un impacto. ¿no? Todas las baterías, las pilas, pilas, ¿no? Las pilas de todas esas son, son tóxicos, ¿no? Y estamos en ese ciclo de, ¿no? de necesitar más y más pilas. Y tiene un, un impacto. ¿no? ¿Cuál sería maneras manera de trabajar esta relación para que sea sana? Para que no tenemos que ir a la cueva y vivir como Milarepa. ¿no? Los pasos que tomamos son internos. Completamente internos. ¿no? Y cuando hacemos cambios internos, va a cambiar eh, nuestra manera de conectar con las cosas y eventualmente sí va a tener un impacto en lo que consumimos, eventualmente. ¿no? Pero el propósito no es de restringirnos y sentirnos ¿no? superiores porque no somos consumistas, pero a la misma vez nos sentimos un poquito como no, no tan libres. ¿No? Eh, Empezamos por en, entendiendo que esto no me va a hacer feliz. No me engaño pensando que en realidad, ¿no? Com, ¿cómo se llama? Upgrade. Comprar la versión más nueva, más nueva, más actualizando, Actualizando, actualizando, actualizando, actualizando. En esta carrera de actualizar. ¿no? Y es ¿no? muy, muy fácil caer en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿no? Hay millones y millones de pesos invertidos en campañas de anuncios que estudian cómo estimular el deseo, ¿no? Y hay gente muy inteligente, y el deseo es ¿no? cuando uno entiende cómo funciona, entonces tú ya puedes ir disminuyendo o aumentando, estimulando en otros, ¿no? Y cuando nos rodea el mensaje de que sin esto, tú definitivamente no vas a ser feliz, ¿no? De, como tú, ¿no? Ni vas a tener mucho valor. ¿Cómo nos defendemos frente a esto? Nos defendemos teniendo una idea de dónde viene mi valor. ¿no? Y esta misma idea de que cuando recibimos rechazo por lo que hacemos, si nosotros sabemos, ¿no? De verdad sabemos, esto es increíblemente valoroso, valioso, ¿no? ¿no? Que comprometerme con el bienestar de otros, esto sí, tiene valor. Cuando lo vimos, lo sentimos y logramos vivir, esto ya es un acto heroico, ¿no? Y cuando los demás ven que somos nosotros que tenemos menos, somos muy felices no entonces ya ¿No? no necesitas dar ningún otro argumento el argumento mejor es ser feliz ¿no? ser feliz estar contenta con, con tu vida ¿No? y en nuestra comunidad monástica hay hay mucho muchos argumentos especialmente en Europa donde como el antimonasticismo es bastante fuerte que pensando que monasticismo es como algo antiguo, algo occidental, que no forma parte de la cultura occidental. Y por lo tanto el budismo cuando viene al occidente, no podemos dejar por atrás ¿no? el monasticismo. Hay, hay muchas discusiones de esto. ¿no? Y nos... Eh, no, y, uh, eh, hemos entrado en conversaciones con personas con muy buenas intenciones pensando que no, esto no va a funcionar y no no podemos no ser tan raros y bla bla bla bla bla no ya toda una serie de conversaciones y finalmente lo que nosotros como conclu concluimos nosotras mismas es que a lo mejor sin hacer nada si nosotros podemos vivir una vida muy muy pobre no en términos de lo que tenemos ¿no? tenemos dos quizás tres juegos de ropa ¿no? tenemos sandalias ya si funcionan cuatro años las pues tienes cuatro años perfecto no necesitas actualizar no <risa> no y que comimos lo que recibimos no y nos comprometemos con una vida materialmente muy muy sencilla si tenemos ese compromiso y a la misma vez somos felices no y esta es esto es parte crucial tenemos que estar contentas con esta vida. Si no puedes estar contenta, entonces no vas a poder ofrecer esto. Y que simplemente vivir una vida muy, muy sencilla materialmente, pero gozosa y feliz, que esto sí contribuye. Anima a otros de tener la confianza. ¿no? De que no necesito estas cosas para ser feliz. Mira, ellos son Felices, no hay nada, ¿no? Y no es cierto que no tengo nada. Tengo este reloj, tengo una computadora que uso para transmitir. Pero cuando voy adquiriendo cosas que recibimos, es con la idea es, ¿no? de qué sirve y tener muy claro de qué sirve. ¿No? Y si es necesario para un propósito, entonces está bien. La tarea para todos nosotros es de estar muy claro dónde está la línea entre lo que necesitamos y lo que queremos. ¿No? Y muchas veces, y esto es la función de apego y codicia que nos engañe diciendo, tú lo necesitas para ser feliz. no Tú necesitas estos zapatos que nada más una vez vas a llevar a cierta fiesta. Necesitas esto. ¿No? ¿Y ya lo quieres o lo necesitas? No, ya no es muy claro. Y si vas a la tienda y ya no hay o no tienen en tu tamaño y no ya no puedes comprar estos zapatos infelicidad mientras no era necesario ¿no? era un querer ¿no? y cuando tenemos muy claro ¿no? no lo necesito si lo tengo está bien lo voy a disfrutar pero si no lo tengo no es que yo carezco con necesidades insatisfechas y esto puede ser una tarea muy, un experimento muy interesante cuando van a hacer compras, ¿no? Cuando estás en, ¿cómo se llama? el ca, La cajera, frente a la cajera, mira lo que tienes, ¿no? ¿Mm? Y nada más, nada más al principio de darte cuenta, ok, querer, querer, querer, necesitar, al menos tú sabes, y ya es una gran protección porque no tienes la expectativa de que tener esto en realidad me va a nutrir. ¿No? Bueno, lo, ¿no? lo compro. Pero yo sé que es un querer. no Es estar más y más conscientes y atentos. Y no engañarnos. ¿no? Esta es una manera de ir trabajando. ¿no? Otra manera es que las cosas, todas las cosas que, que compramos eh, podemos tomar como la manifestación de la interdependencia. Una otra manera de empezar a trabajar con esta actitud de consumismo es de cambiar tu enfoque cuando estás pensando en lo que te falta y quieres comprar y te gustaría tener, simplemente cambiar el enfoque y mar lo que sí tienes. ¿No? Es manera de cultivar una mente satisfecha. ¿No? Ok, es cierto que no tengo, ¿cuál es un coche muy apreciado aquí? Un Mercedes. No, no tengo un Mercedes, es cierto pero sí, tengo como moverme, ¿no? Y hasta tiene cuatro ruedas. <risa> ¿No? Y no solo yo voy en este coche, sino yo puedo invitar a otras personas. ¿no? Y sí, es chistoso, pero sí, nos podemos entrenar, ¿no? En valorizar lo que sí tenemos. ¿No? Y, por supuesto, podemos tomar un paso más. Y no solo es que tengo ¿no? cuatro ruedas, ¿no? incluso, y cristal también. ¿no? no solo tengo esto, tengo una mente satisfecha. Tengo la sabiduría de no engañarme en pensar que si me falta esto, soy menos. Tengo una confianza aquí en la persona que soy y que puedo ser, las cualidades que voy cultivando. ¿no? Esa es mania, manera de curarnos de esta enfermedad del corazón ¿no? y dejar de engañarnos. ¿no? Otra manera es cuando tenemos, nos podemos, podemos usar las cosas en vez de dividirnos de otros, ¿no? porque en realidad cuando en el materialismo el enfoque está en la cosa, ¿no? ya no estás mirando la persona que te lo vendió, sino tú lo tienes, y si tú lo tienes y los otros no lo tienen, es forma de separarse. ¿no? Ponemos barreras entre nosotros y otros. ¿no? Y cuando con el iPhone, ¿no? La idea es que uno se conecta con otros. No solo iPhone, no es contra Mac, me gusta Mac. Es muy útil. Aunque no tengo iPhone, pero sí veo que puede ser útil tener tus correos en cualquier lado. No es que no es útil. No, Blackberry, otra cosa, ¿no? Lo que sea. ¿no? Supuestamente te estás conectando con otros por medio de esto. Pero tú miras, es increíble en los aeropuertos. Ponte a sentar y mirar. La gente está completamente abstraído de su contexto. No sabe dónde está, está completamente desconectado. ¿No? Y estaba visitando mi, mi familia y mis sobrinas. Ya tienen, uno tiene 16, la otra 13. Y tú estás, tú puedes ir en el coche con ellas, sin hablar. Porque las dos están continuamente, ¿no? Le dices algo y, ¿no? Eco. Grillos. <ríe> sí, sí. Si yo te hubiera tenido un iPhone, a lo mejor puedo conectar con ellas, ¿no? Sí. Desde frente hacia abajo. Hola, estoy aquí. Me voy en dos días. <ríe> No nos vamos a volver a ver otro año. Hello. Pero es así, ¿no? Es así. Es así. Y cuando tenemos algo, estamos deletando en las cosas, es manera de no estar presente con las personas. Esto es otro impacto ¿no? del consumismo descontrolado en que vivimos. Un experimento que pueden hacer, y es una práctica que su santidad el Karmapa recomienda en este libro, tomar en tus manos una cosa. Déjanos hacerlo rapidito. Tomen una cosa que tienen ustedes los iPads, por... Ah, no, iPhone sí, está bien. Sí, cualquier cosa. ¿No? Y piensan un momento. En los materiales de los cuales está hecho. Está compuesto de materiales distintos. Más sencillo es va a tener materiales distintos. ¿No? Los cuadernos tienen papel y tinta. Tienen goma para pegarles. O si son cosidos, tienen hilos. ¿No? Y más complicada es la cosa, más materiales distintos. Y si miramos la historia o la trayectoria de cada material, vino de, de distintos lados. ¿no? Y durante la historia personal de este, estos, nada más los materiales, ¿no? hay muchas personas metidas en el proceso gente que trabaja extrayendo los recursos naturales de la tierra en los laboratorios, haciendo experimentos con plásticos, ¿no? El, los metales, cristal, todo, todos todo los químicos, las tintas. Y ellos están aquí. Su presencia está aquí. Sin ellos, tú no tienes esto. Estás conectado con muchas personas simplemente por el material. Pero además, había gente que hicieron investigaciones del mercado que van a poder vender. Ellos también están aquí y que diseñaron esto. Y las, los profesores en la escuela que enseñan diseño, ¿no? que formaron la persona que diseñó este producto, están también aquí. Esto está hecho en China. no Las fábricas en China tienen condiciones inimaginables, muy, muy difíciles. Por esto todo es tan, car tan barato. ¿No? Gente pasaba su día inhalando productos chimico, químicos, inhalándolos en, esta, en estas fábricas. ¿No? Y es gente que no tenía otra opción. ¿Hay alguien aquí que trabaja en una fábrica? Algunas, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero esto era lo, la opción que su vida le, les ofreció y, y viven inhalando estos productos, formando parte de las máquinas. Ellos están aquí. Aquí están. Los barcos o aviones que transportan la gente que trabaja en la aduana, ¿no? las personas cansadas trabajando en la cajera, aquí están. Esto es nuestra puerta de conectar con muchas personas. Y podemos tomar esta cosa en la mano ¿no? y sentir que gracias a su labor, Gracias a sus esfuerzos, gracias a su sufrimiento, yo tengo esta cosa en mi mano. ¿No? Y sentir su presencia y conectar con, con ellos intencionalmente. ¿No? Y cuando surge una sensación de, de conexión con eso, entonces, ¿cómo lo uso? ¿Cómo voy a usar esta cosa? Que es el resultado de sufrimiento de otras personas y de bondad de otras personas y de sudor de otras personas. ¿Cómo lo voy a usar? Y podemos hacer surgir una motivación que lo voy a usar de manera digna. De estas conexiones, de esta interdependencia. ¿No? Así las cosas nos pueden sanar de la misma enfermedad del corazón ¿No? lo podemos usar para cultivar sabiduría y compasión y de sanarnos de la sensación dolorosa de estar desconectada y necesitando la experiencia de reintegración al adquirir una cosa no ya estoy conectada conectada conectada como lo vivo no, esta es mi elección.